Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase del tercer bloque Cómo se enseña el arte Este contenido que vamos a dar eh, está referido al espacio eh, El cual primeramente podemos decir que hay una ausencia en los diseños curriculares De la enseñanza de este contenido Por lo cual nos vamos a abocar profundamente en, en esta clase Al desarrollo del mismo eh, podemos decir que nos vamos a centrar en la mirada de entender el espacio del arte como un espacio autónomo, ¿sí? es decir, eh, de, que se va a regir por sus propias leyes. ¿no? Y se ha entendido también como una construcción el espacio por, por parte de, de los productores visuales. Pero vamos a hacer, van a dar cuenta del desarrollo de la clase, que vamos a hacer tres, eh, tres como grandes clasificaciones. ¿no? Una más ligada al espacio eh, de emplazamiento, ¿sí? eh, al entorno, el, el lugar que ocupa la obra en el espacio. Va a haber otra clasificación que vamos a estudiar que está más eh, referida al encuadre, ¿sí? al, al, al universo que inaugura la, el espacio de la obra. ¿sí? Y por último, vamos a, a entender eh, el, el espacio del arte, como decía. ...recientemente eh, como una construcción, ¿no? donde decimos que hay una toma de decisiones poéticas y compositivas... ...por parte de los productores, eh, justamente que apelan a un carácter ficcional. ¿no? Es lo, todo lo que ustedes van a encontrar en el desarrollo de, de esta segunda clase. Ahora bien, eh, lo que planteamos, la actividad que nosotros planteamos en el aula... ...en, en referencia a, a las particularidades, las características, las especificaciones. ...de este contenido, lo vamos a relacionar con el espacio del aula también, ¿no? Es decir, cómo construimos este una clase en la cual nosotros desarrollamos o enseñamos el contenido espacio, ¿no? Entonces, vamos a tomar algunas cuestiones eh, de, de autonomía o de carácter ficcional ...para construir el, el, el espacio y el tiempo de la clase, ¿no? Obviamente el tiempo lo vamos a, a desarrollar en la, en la próxima clase... ...pero no, si nos detenemos en, en, en este eje, ¿no? El eje de, de lo espacial... Eh, vamos a empezar a contemplar un montón de características, eh, particularidades y circunstancias que posee nuestra aula, ¿no? el aula en el cual nosotros vamos a trabajar. Este, no solo el aula, sino también el espacio y la institución en la cual estemos trabajando. ¿no? ¿Qué posibilidades y qué limitaciones tengo yo para poder desarrollar trabajos con nuestros estudiantes en el aula y también por fuera del aula? ¿no? ¿Cómo aprovechamos quizás este, los pasillos, el patio, de la institución en, cual, en la cual estemos trabajando? Así que, eh, consideramos que es un material súper rico en el cual eh, nosotros podemos aprender muchísimo, este, podemos desarrollar un montón de, de estrategias, de actividades que potencien ¿no? obviamente la, la, la enseñanza de este contenido, eh, así como también digo, podemos trabajar este, a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? es decir, desarrollar experiencias que nos permitan después eh, reflexionar sobre nuestra praxis ¿sí? y de esa manera eh, volver a, a, a llevarlas adelante ¿sí? y seguir perfeccionando o trabajando en, en las estrategias o las actividades que hagamos. Así que bueno, lo, los dejo con la clase, este, espero que les guste, que la disfruten y que les sirva. ¿sí? Nos vemos la próxima.